¿Qué tal, los parceros del mundo y del universo? Les cuento que me encuentro con un grande de la música. Él Espero capo, papá. ¿Cómo estamos hoy? Bien, bien, feliz, feliz de estar acá, contento. Gracias por el espacio. Eh, feliz, feliz de estar en Colombia presentando el nuevo sencillo Buena Suerte. Vamos a enseñar el saludo del cuerpo Mira, bueno. tú aquí, tú. dejas aquí, abre las alas. Y vamos a tener con un cuervo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Un cuerpo con vibratos, ¿me entiendes, papá? No vamos a hacer el cuervo de la esquina, a ¿eh? ¿A ti te gustan los retos? Sí, sí, sí, sí, sí, La vida está llena de ello y le metemos mano cada rato. ¿Estás preparado para un reto que vamos a hacer? Nací preparado para el reto, no, Hay algo que yo llamo el Improvisa Challenge. Esto es muy fácil. ¿Quieres que utilicemos la guitarra para eso? Seguro, seguro. Papi, vamos a hacer cuatro acordes, los que vos querás. Okay, okay. Un círculo de el que querás. Round one, fight. Pedro Gafó y Camilo Cuervo van a hacer el Improvisa Challenge. Vamos a hacer improvisar una canción en un minuto con el nombre que ella quiera decir. ¿Sobre qué temática? Ella que no nos está viendo. Ah, sí. Una temática. Amor, desamor, suerte, buena suerte, mala suerte. Buena suerte, que no sea buena suerte, ¿listo? ¿Estamos... Que no sea mala más... suerte. O sea, que no sea tu canción, pues. O sea, o, o, o sí. ¿Listo? Vamos verso con verso, ¿listo? ¿Empiezo o me empiezo? Zumba. O sea, Zumba soy yo. Soy el <risa> Ok. Me encuentro con Pedro, con Pedro Capó, escribiendo canciones, pero no son de amor. Él tiene buena suerte, porque es un hombre muy talentoso. Dímelo Pedro. Pues que me lo gozo yo no soy tramposo eh, improvisando esto está sabroso para volver a verte para tenerte voy a necesitar un poquitito de buena suerte yeah. como cuando cante tú se llama camilo cuervo oye papi le metimos que duro ahí le mostré que se improvisa muy duro este loco pero papi le metemos duro ¿Sí? redo aceptado redo cumplido Mírate <risa> y te mire Temblé, temblé, con tus ojos conecté, Temblé, temblé, suavecito al oído, fue que yo te pregunté, dime cómo, cuándo y dónde rayo, yo te vuelvo a ver, toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré, En enchulado en un dos por tres, me enamoré,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 Ah, ah, ahí está Pero Capó, muchachos. Nos vemos una próxima. Oye, papi, y buena suerte. Que tengamos buena suerte, maestro. Porque, porque sabes que. la despedida del cuerpo no trae dicho cómo es. Mira la cámara. Ah, ah, ah. Papi, gracias allá.